Lo que pasó en estos días encendió las alarmas. ¿Por qué encendió las alarmas? En Venezuela mal que bien ya se venía como una disputa ahí de parte del uno, de parte del otro. Pero ojo, cuando se les pegó esa gana a los cubanos y a los nicaragüenses, la cosa se puso buena y se puso compleja para ellos. Porque mire, por un lado Díaz Canel, él tiene miedo. Él tiene miedo de que el pueblo se le vaya encima y ahí las sus, sus consecuencias, en el caso de Daniel Ortega, Estados Unidos ya puso las miras sobre él porque el hombre está haciendo de las suyas, porque no podemos dejar que sigan y yo no entiendo, y esto va directamente a los jóvenes con todo el respeto que me merecen pero los jóvenes se están dejando adoctrinar con, un, con una imagen del Che Guevara yo veía algo que me causaba curiosidad donde jóvenes homosexuales de la comunidad gay Salían con pancartas y todo Y con la camiseta del Che Guevara Si ustedes leen la historia El Che Guevara asesinaba a los homosexuales Porque no compartía con ellos No convivía con ellos No comulgaba con ellos Y ahora estos muchachos salen sacando pecho Oiga, no podemos vivir de unos ideales baratos Que porque vino uno y nos prometió Hicieron grandeza Ahora, si miramos estos gobiernos que tienen un régimen, porque, ¿por qué pasan a ser un régimen? Porque después de que cambian la constitución y ellos cogen el poder absoluto, entonces ya lo que ellos opinen ya no va a un congreso, no va a un parlamento, sino que ellos hacen lo que se les da la gana y las leyes son para ellos y son a favor de ellos. Es más, irónicamente, lo que hacen los demás, la oposición o fuera de los, los que están por fuera de ellos, sencillamente para ellos si sí hay la ley. ¿Por qué? Porque eso sí lo castigan, porque lo llaman disque traidores a la patria. O que están promulgando la libre expresión o que están promulgando la guerra. No, o sea, no nos podemos, no podemos tragar entero, ya es hora de despertar. Mi abuelo decía, primero se acabará la alabaza que los marranos. Y espero yo que la alabaza sea lo que están haciendo esos señores que están en el poder pero que ustedes no sean la otra parte ¿Por qué? Porque no podemos tragar entero Ya estamos en el siglo XXI Y ya tenemos que hablar con firmeza Independientemente y no con esto Quiero decir que apoye a los gobiernos Que roban A los gobiernos eh, corruptos No los apoyo tampoco, sean de centro o de derecha No los apoyo Pero lo único que sí le digo Y lo decía Ronald Reagan En su momento, no importa qué ideal se tenga No importa qué color partidizo Qué camiseta Qué doctrina tenga, lo importante es que lo que se promulgue en cualquier gobierno haya libertad. Y desafortunadamente en los gobiernos donde hay un régimen, como en el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, no hay libertad. Entonces ahí se pierde todo. Se les quema el pan en la puerta del horno. Otro golpe duro para Nicolás. El pobre Nicolás Maduro y su cúpula chavista. Mire, tukituki, lulú. Gran Bretaña sanciona a Alex Sap por corrupción grave. No podemos ser ajenos ante dichas barbarias. Para el Reino Unido las acciones de Alex sap para su propio enriquecimiento y el de la cúpula chavista causaron más sufrimiento a miles de venezolanos que ya estaban en la pobreza. Pero es que ya estaban en la pobreza pero a lo menos comían algo. Pero ahorita desayunan con un almuerzo a la hora de la comida, como la ve. Se le vino todo encima el presunto testaferro del régimen de Nicolás Maduro detenido en Cabo Verde ante las acusaciones de Estados Unidos en su contra por lavado de dinero. Ahora Gran Bretaña lo sanciona por corrupción grave al explotar dos de los programas públicos de Venezuela que se establecieron para proporcionar alimentos, viviendas, asequibles a los venezolanos de bajos recursos. ¡Ojo! Se está comenzando a derrumbar el castillo por pedacitos. Es más, se está desbordando desde la parte de arriba Pero le voy a decir una cosa, cuando se comience a demorar desde la parte de abajo Se cae toda esa estructura Y eso no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista Esos regímenes van para el suelo Y uno de los primeros es el de Venezuela, seguidamente el de Cuba Pero antes de iniciar los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Leen like, activen la campanita de notificaciones Y compartan con todos sus amigos en las redes sociales Para que día a día podamos hacer una noticia más veraz más creíble y ante todo que minuto a minuto estemos que si tocó sacar una noticia extra para anunciar algo que está pasando porque lo que estoy contando está pasando en este momento, no es una noticia de hace un mes ni dos meses está pasando ayer y hoy, en este momento se están provocando sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia Nicaragua y hacia Cuba lo que resalta el secretario de Relaciones Exteriores, Dominique Rapp considera que este empresario colombiano a quien Maduro enviste como de diplomático se ha llenado los bolsillos mediante la apropiación indebida y su codicia ha causado un daño incalculable. Incalculable, sí señor, porque con uno solo que muera de hambre, eso es más que suficiente. Pero desafortunadamente no son uno, son... 100, incluso más de miles. Imagínense esto solo con una parte de estos recursos de carácter público. Se destinaron para adquirir. Miren lo que pobrecito ese muchacho estaba, pero jodido. Parte de lo que se robó, porque no fue más, destinaron para adquirir y comprar una mansión en París de 100 millones de dólares. Un jet privado de 38 millones de dólares Y un guante, óigase bien, son descarados Un guante de 275 mil dólares usado por Michael Jackson El gobierno británico declara su compromiso de lucha contra la plaga de la corrupción porque la corrupción agota la riqueza de las naciones más pobres mantiene a su gente atrapada en la pobreza y envenena el pozo de la democracia cuando sienten que se está perdiendo el poder se valen de lo que sea y ahí fue donde se manifestó human rey wash donde denunció que la dictadura cubana condena a puerta cerrada a los detenidos por las masivas manifestaciones mire cómo son de, de jodidos ¿Por qué? Porque es la única forma de callarlos. Pero el pueblo no se va a quedar callado, el pueblo va a seguir actuando. El régimen castrista permite que un juicio se realice incluso sin el acusado. Además no cuenta con un abogado defensor y que también se puede llevar adelante sin fiscal. Ah, ¿cómo la ve? O sea, ellos juzgan a una persona y cuando esa persona... Lo cogen por la calle, lo encuentran en su casa o sencillamente va y se presenta ante una fiscalía, de una vez va procesado para la cárcel. La reconocida ONG Human Rights dirigida por José Miguel Vivanco, denunció este jueves que el régimen cubano está juzgando a manifestantes mediante procesos sumarios que impiden ejercer el derecho a la defensa. Según la ley, en la práctica los acusados muchas veces son informados a última hora que necesitan un abogado. Si no logran contratar uno, van a juicio sin representación legal, añadió. Que oiga, esto es una barbarie. En las protestas del 11 de julio, los capturados, los... Algunos que fueron capturados recibieron condenas de 10 meses y hasta un año de cárcel Tras un juicio sumario en el que la mayoría no contó con un abogado Cuenta la historia de que un muchacho estaba simplemente grabando Y por estar en las manifestaciones grabando Entonces ya está condenado a un año de cárcel sin derecho a defensa Las mayores protestas en más de seis décadas se produjeron en el país sumido Ojo en 60 años no se ha producido una manifestación como la que se produjo en días pasados desde el 11 de julio. Las mayores protestas en más de seis décadas se produjeron con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad, lo que empujó a los cubanos a salir a las calles a criticar el régimen. En una última instancia, analicemos el autoritarismo del siglo XXI y la perpetuación en el poder caso claro en Nicaragua, el derecho a un debido proceso bajo un sistema judicial independiente del poder o la libertad de expresión. esos es eso son los, los, las cosas básicas pero los desafortunadamente en los países como Bolivia, Venezuela, Cuba o Nicaragua que suscriben tratados y declaraciones internacionales y luego los violan con toda impunidad. Claro ejemplo es el de los gobiernos que intentan imponer la reelección presidencial indefinida que se ha vuelto un rasgo del autoritarismo del siglo XXI, el abuso de poder y la tiranía, el propósito de toda constitución republicana y democrática es limitar el poder y prevenir la tiranía a través de pesos y contrapesos, la separación de poderes, la libertad de expresión y la alternancia de un gobierno. Aquí lo que estamos pidiendo es que sencillamente sigan adelante las protestas, tanto en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia. ¿Por qué? Porque si estos señores no van a permitir que hayan elecciones, sino que va a un término indefinido, ellos quieren es atornillarse en el poder y cada día ser más fuertes lo que pasa con Nicolás, que ese mal llamado gobierno socialista ya va para 22 años, el de, el, de, el de los castristas ya va para los 70, el otro ya va por más de 40, el otro ya también va por 20, entonces ellos quieren atonearse ahí, por eso no quieren elecciones, porque saben que si hay unas elecciones libres y transparentes, ellos pierden. Entonces, como ellos cogen toda la rama judicial, el Tribunal Supremo, el CNE, la Fiscalía, la Procuraduría, pues entonces ellos hacen lo que se les da la gana. Pero aquí se les va a acabar esa pendejada. ¿Por qué? Porque sencillamente el pueblo ya no aguanta más y es la hora de sacar esa basura a la calle, porque la basura está próxima a pasar y toca sacarlo para que se larguen. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.